Hola a todos Hoy vengo a deciros dos cosas Dos noticias Dos Críticas Una buena y otra mala Si queréis ver la buena La diré primero Así que, sí, que veré. Así que si queréis ver la mala Tendréis Que esperar O pasar al minuto tal Que diga aquí o en descripción Porque no sé cuánto dura El vídeo que hago la buena es que mirando en los comentarios porque quería hacer otro queríamos hacer otro vídeo de comentarios estaba buscando en los comentarios de nuestros vídeos y encontramos encontré un comentario de hace 5 años pero ese can ese comentario no me ponen, sonaba de nada el icono de perfil tampoco no me suena nada, ni el nombre ni nada, ni el comentario que existía, ni nada, vale como si hubiera aparecido de repente pero en el pasado como si existieran los viajes en el tiempo, vale, o sea, antes no estaba o no lo había visto y ahora lo veo y entro en el canal y veo una cosa estupenda ¿os gusta la stop motion? sí ¿os gusta las pelis de Tim Burton? ¿Sí? ¿Os gusta...? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí. Los Playmobiles. Pues este es el canal perfecto. Sí, sí. Hay una peli llamada The Weird Town Story. Y está muy chula y muy bien hecha. Y que me hace reflexionar y todo. Tipo donde de Arco un poco también pero y después también hay crítica, uh, parodias de películas hechas con Lego uh, Lego no, Lego no, no, no, no, no todo es Playmobil, ¿vale? la cuenta la pondré aquí y en descripción también y ahora pasamos a la noticia mala hay canales grandes que podrían promocionar a los pequeños suscribiéndose pero no se atreven a eso y creo que es... Algún canal tipo, tipo así, no sé si es Tiparraco, Wishmishu, Mancelot, o alguno de estos bastante grandes Que son grandes, pero no son tan grandes Que podrían dar a conocer canales, uno de ellos, ya diré cuál es, cuando lo sepa seguro Uno se, me ha, nos ha agregado a, ¿cómo se llama? Contacto, así que no se pierden nuestros vídeos pero no quiere ser suscriptor a no ser que lo descubran o lo que sea, ¿vale? Pero yo los descubro igualmente Porque que eso no está bien ¿Tú qué haces agregándonos si no nos conocemos? Parece como si nos conociéramos de toda vida y no es así, ¿vale? Así que, ¿qué haces agregando contacto? ¡Suscríbete! Que somos pocos y entonces puedes hacer que nos conozca más gente Que tú tienes bastantes suscriptores, ¿vale? Así que, bueno, eso es todo, ¿vale, amigos? ¡Adiós!